Tiene más dinero. Ayer lo explicamos y decíamos que el streaming ahora mismo puede hacer una canción. Vía Santiago que lo explicó. Y qué bueno que fue Santiago Matías que lo explicó, que es el experto en, en, en género urbano. Explicaba que una canción urbana, una sola, miren. Le estoy diciendo yo, no antes. Antes, como es Wilfrido Vaga, Wilfrido Vaga pegó, eh, ¿cómo se llama? El, el baile del perrito. Si Wilfrido Vargas hubiera pegado el baile de perrito en este tiempo. ¿Wilfrido Vargas o Anthony Santos? No, el, berri, el perrito, el baile de perrito, mundialmente de Wilfrido. El, el de Wilfrido y Merengue. Versión Merengue. Ajá. ¿Bedición ¿Bedición merengue. Versión Merengue. Aparte del ¿Bedición? perrito. De Anthony Santos que también. Está, el no, porque eso per fue per ya mucho después. De Anthony Santos, fue en el 90, esa fue en los 80. La canción Jardinero. Ay, ay, ay. Si esa canción, miren se hubiera pegado en este tiempo, en este tiempo <risa> del streaming Wilfrido había comprado casa de campo casa en casa de campo porque una canción en este tiempo de una persona que esté bien organizada claro, ¿sabes? si usted está bien organizada con, con su streaming con su publishing y todo eso una canción que esté bien organizada usted la pegó una sola eh. no necesita ni que 10 o 15 usted se hace millonario con una canción. Con una canción. Porque las organizaciones de las redes sociales son sumamente impresionantes el pago que está dejando. Alfa tiene unos cheques. Uno cheque. ¿Pero qué pasa? Voy a decir. Vamos al azar, Jorge Luis, ¿qué tú dices? Al azar, tú vas diciendo dos o tres merengueros y yo voy a decir dos o tres. Ok, ok. Para que vean la organización de los urbanos. ¿De cuánto, en cátedra en, okay. en cuánto ganan en la página Social Blade? La página no te da el número exacto. Vamos aquí. Te, te da un, un aproximado. El, Social Blade te no, te pagando da, en este programa, eh. no te da el número exacto. ¿Me, ¿Se entendió, José Luis? Sí, sí. Si no te da un estimado. Tú, vas a, tú, José Luis, junto conmigo, vas a mencionar algunos merengueros merenguero. que nosotros entendemos que fueron los más exitosos. Vamos a buscar su canal de YouTube, porque buscamos canal de YouTube y vamos a ver cuánto, cuánto, gen, cuánto dinero genera mensual, porque Social va a decir cuánto dinero genera un aproximado, un aproximado, un aproximado de bien. cada canal de YouTube, comparándolo con con urbano, con urbano, claro, con urbano. Bueno. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Comienza ah, ahí por el, ah, ah, el que más vamos a parar que controversial me hagan es en este tema, uh, mira, el señor... Mira, mire, qué bien, el mayimbe, Vámonos con el Jimbe primero. ¿Y por qué no con Johnny Ventura, que es el que más controversial No, vamos a dejarlo para último. Vamos a dejarlo para bro. último, para cerrar con broche de oro. Sí, el, vamos, vamos a dejarlo ahí, para último. No, es que, que como es. te digo, si no lo tienen, no se están... Organizando, ya no se imaginan... Y vamos a mencionar tres de los grandes merengueros, porque no vamos a mencionar... Fernando... Tres de los grandes de todos los tiempos. Sí, Fernando Villalona. Fernando Villalona. Vamos a ver. Vamos a leer el buscador. Social Blade. Ok. Aquí está el canal de El Mayimbe. El canal de El Mayimbe tiene en visitas 1.500.000 visitas en general. ¿Eso ¿Por un tiempo? ¿Por un mes? No, en general. En todo. En todo lo que, su todo lo que tiene su canal. 1.50.0. El Mayimbe. Para que estemos claros, si no organizó su música como lo hacen los urbanos, no va a haber el dinero de los urbanos. El Mayimbe, según Social Blake, su canal de YouTube le genera, le genera, eso es mensual, tiene 1,073 suscriptores, 1,773. O sea que no estaba generando dinero. El canal de Fernandito de Villalona ahora mismo no le está dando un peso. Para que vayan teniendo idea. Fernando. Nada. Villalona. Cero cero. Vamos a confirmar que ese sea su canal. Sí, exactamente. Ok. Ok. No, ok. Vamos a darle para atrás. Hay otro que él tiene. Ok. Que es el Mayimbe TV. El Mayimbe TV tiene un total de 1.400.000 visitas, según veo aquí, ok, do, no, perdón, 2 millones de visitas, y tiene 25.000 suscriptores. El Mayimbe se busca mensualmente, un estimado por mes, 454 dólares. dólares. Sí. Empezamos con el Mayimbe. Esos son como 20.000 pesos dominicanos, para que estemos más o menos a plata ¿Cómo? 20, 20, 20, 20, 20 mil pesos mensual. El canal sí. del Bajim me, es mensual mil pesos. Ahí está, según Sociable. Vamos a ponerle la cifra aquí para que los muchachos vean. Para que nos digan que, que, es que, que estamos que inventando. Al año gana mil dólares. Imagínense ustedes, al año, en 12, 12 meses. Pero mírenlo ahí donde lo está, donde dice... Eh, Ahora, usted, él, no, él, no teniente, él no era teniente o algo así en la policía. Okay. Antes, ahí está, ella. miren. El allí Mayimbe genera mensual un promedio de 28 dólares a 450 dólares. Que el máximo que ha tenido es 450 dólares. 454. Ese es el Mayimbe. Ahora va a buscar otro nombre. Vamos. Vamos que el Torito, el Torito. El Torito, que debe estar muy organizado. O el Torito, el Torito. Eh. No, el torito, el torito está organizado. No, pero ajá, Para buscarle uno bueno de ellos. El torito... Vamos. El viejo está vamos, a Jorge. vamos a confirmar su canal primero. Ok, se llama Héctor Acosta. Ahora, cuando viene a ver ahora después de que senador no necesita mucho la, de la música. Héctor... Me gustaría ver que senador. Tocando... Senador, dígame esta canción. ¿Cómo que senador? Sí, el torito, sí. mi sí, hijo. No. Espera, te deja la política. Porque tú imaginas en medio de una fiesta el torito tocando en su banda y que, que un grupo de tigres pidiéndole. Ya te sabes. <risa> vamos con el, con el torito. El torito tiene... A, dijimos que eh, Fernandito tiene 2 Do millones ajá, dos millones mil de visitas y, mil, y 25 mil suscriptores. suscriptores el Torito tiene más el Torito tiene un total de 278 mil visitas, te digo el Torito está organizado ¿Sí? el Torito se echa el bolsillo en YouTube 10 mil dólares ¿y cuántos millones de suscriptores tiene? no, millones no, qué pasa no, tú te 278 mil suscriptores, no millones. Ah, suscriptores, mil. suscriptores. Visitas, okay. el, el trolito tiene 127 millones de visitas. El trolito está bien, o sea, muy ¿Tú bien. por eso bien. te dije sí. un nombre de uno de los... El ah. trolito se, se echa en el bolsillo oh, de 600 dólares a 10 mil dólares. Un de 10 mil dólares. El tipo puede llegar a ser 100 mil pesos, atención, ¿eh? sí. en las plataformas digitales. Estamos hablando 000. de 10 diez. Diez sí. mil pesos son aquí, ¿cuánto? Son 558 mil pesos. Casi. Medio millón Casi. Ahí, ahí le llega el torito sí, Un uh, medio millón, un medio millón. Medio eh. melón, ahí. Medio melón, sin, eh. sin, sin ponerle la mano a nadie. Vamos con otro merenguero. Eh, no, me ganó, no, no, no, me ganó, no, ya. vamos a cerrar con el señor Caballo. Vámonos con Sergio Vargas. No, el señor Caballo. Vámonos con Wilfrido Vargas, Wilfrido vamos a ver que Wilfrido... Uh -huh. Wilfrido. Siempre Wilfrido. Ha sido medio reservado, Wilfrido en su canal, ahí está, Wilfrido Vargas. Aunque ah, que tú tienes que meterme por ahí también a Toño Rosario, que Toño Rosario es un tipo medio atigueriado. Sí, pero vamos a buscar los, los merengueros de más renombre. De más renombre. De más renombre, sí, sí. Wilfrido genera, tiene mil suscriptores. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y genera mío. mensual, a menos genera más. Genera más que, que primero que mencionamos, que Fernandito. ¿Cuánto fue el Fernandito? 600 dólares. 600, 400 dólares. 400 y pico. Fe, Wilfrido genera 2.700 dólares mensual. ¿Estamos hablando de o un, genera menos? Un 100.000. Un 100.000 mensual. Un 100.000. Hay un 100.000 ahí mensual. Estamos hablando de, de Wilfrido Vaga. O sea, que genera menos que Torito. Mucho menos, pero mucho menos. Mucho. Pero se echa sus en mí. O sea que, mira que es bajo. A pesar de que todos sabemos los éxitos de Wilfrido Vargas. Estamos hablando de que Wilfrido tuvo de, más de una éxito. estampa del merengue. Estamos hablando de las estampas del merengue. Estampa del merengue. ¿Eh? Wilfrido Vargas debió ser uno de los que más. Vámonos con los Rosarios. ¡Ay! Los hermanos Bomba. Los hermanos Rosarios. Bomba, Su canal de YouTube se llama Los Hermanos Rosarios. Vamos a buscarlo en sociable. cuánto dinero gana. Que deben estar organizados porque ellos, ellos se quieren vender como figura eh, actualizada. Porque ellos dicen, no, tenemos una trayectoria más larga. No, pero no es que tú tengas una trayectoria más larga. Es que tu organización... Es que tú estés organizado. Que tú estés organizado. Estés organizado. ¿eh? Según aquí, tienen 32 mil suscriptores. Sí. Hey. También. Me sorprendí Pero ahí. para ser los rosarios... Y genera mensual 315 dólares. Con 300 dólares no compro yo. La gasolina de la jipeta. Ni la cuatro, ¿no? y la cuatro oh, <risa> 300, estamos hablando de 16 mil pesos. Por ahí 18, por ahí. Sí, la respuesta. <risa> los rosarios genera 300 dólares. Y, y, ¿Y eso sin los aros? No <risa> sí, la goma sola. Sí, La goma sola, los aros no van. ¡Bomba! ¡Bomba! Los Rosarios de generan eran 325. Ahora vamos a ver si su hermano, el Cuquito, está más actualizado que yo. Vamos a ver. No, no, no. Ya, ya, vamos, son cinco. Vamos con el último. Johnny Ventura. Johnny Ventura. Vamos a ver con el crítico. De, de, de, de, de. Vamos a ver. El crítico número uno. El más viejo y el más crítico. Johnny Ventura está aquí. Tiene su canal de YouTube. Bomba. Johnny. Aquí Ay. está. Johnny Ventura. Sí. Se la vamos a ver. Allá. Vamos no a ver. Vamos a ver. Bueno, pues bueno, bueno, bueno. Se acabó la fiesta ya. El caballo tiene mil suscriptores. Mi canal de YouTube capete, personal capete, tiene capete, más capete, suscriptores capete, que el caballo. Capete, capete, capete. Óyeme, el canal mío, mío, personal bueno. tiene más suscriptores que el caballo. El so caballo está tiene... cansado ya. Ahí se ha visto que esa música está, está Miren, miren, óyeme. No, ¿cuándo? el problema es que no están actualizados. No, no está, lo que está actualizado. actualizado no, no está es actualizado. que no están organizados. Ahora. ¿Cuánto genera el caballo mensual? 1.300 dólares. Estamos hablando de 62 mil pesos. Se acabó la fiesta ya. 60, 70 mil pesos mensual. Por ahí, 70 mil pesos. Ahora, vámonos. Para los urbanos. Para los urbanos. Ay, ay, ay. ¿A quién, dígame primero que usted quiera. Vamos a comenzar con. El alfa. No, espérate. Vamos a salir el mayor. De último, De último. El mayor. Chimbala, Chimbala. Chimbala. Chimbala, chimbala para que sorprendan ahí. Recuerden, eso es lo de YouTube. El chiquitico. Eso es lo de YouTube. Una cosa es YouTube y otra cosa es Spotify. Ay, Facebook. Facebook. Que a... No, no, no ahí, no. ahí no se puede ni buscar. Ahí, ahí no hay. El único uh -huh. que tal vez Gabriel puede ganar su par de pesitos. Y, y, y tal vez a la hasa. Chimbala tiene de suscriptores... 2 millones de suscriptores. Estamos hablando que Johnny Ventura tiene mil suscriptores. Y Chimbala, y Chimbala tiene 2, tiene millones. 2 millones de suscriptores. Le 1, 900, ay, ay, le llevo. Un millón 999. ¿Cuándo le llevo? Un millón mil suscriptores le lleva a Chimbala. ¿Ustedes saben cuándo se echa Chimbala mensual? Por YouTube. Por YouTube. Por YouTube. Solamente Según YouTube. Social Blade. ¿Eh? 67 mil dólares. ¡Ay! Y ese es el chiquitico. El chiquitico 67 mil dólares. Va, va, vamos a ver. A, a 58 dólares. Ay, son millones, muchachos. Millones, millones. Eso tiene que estar por los 4 millones de pesos. Estamos hablando que Chimbala se echa 67 mil dólares. 67 mil, si acaso. Por 58. Chimbala se, me, se echa el bolsillo 3, 3 millones, millones de pesos. De, 3 millones 800. 800, mensual. Dije casi 4, ¿eh? No está mala la matemática del hombre, ¿eh? 3 millones de pesos mensuales se echa Chimbala. Casi 4. Ya tú me estás entendiendo, Yori, ¿por qué los muchachos se buscan tanto cuartos? Ya tú me estás entendiendo. Eso es mensual y solamente me, por YouTube. YouTube que to, no estamos contando Spotify, que Spotify aquí. Spotify. Hay que revisar ni el, Facebook, el personal. Ni las Vamos con otro privadas. urbano, dígame otro urbano ahí. ¡Vámonos con el mayor! ¡El mayor! ¡El clásico de los clásicos! ¿Cómo ves? ¡El mayor! ¡Ay, Santos, ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Él no, no, no. no está como chimbala, pero ¡No, chimbala, Se echa, de de bueno. se echa. chimbala de uno El mayor de tiene bueno. uno, tiene un millón, uno punto millones de suscriptores, un millón y pico. Y se echa mensual 18 mil dólares. Y estamos hablando de 18 mil dólares. Ay, Hay 18. Ahí? Hay 58, perdón. Son un millón de pesos mensuales. Chimbala, de... el mayor en YouTube solamente se echa ¿Sí? un millón de pesos es mensuales. Es Agárrate, arrece ahí. Vámonos con el tercero el urbano. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí, ahí ay, Nene, ay, nene ay, la amenaza. ¿Estás seguro? Está seguro, está seguro. ¿tá ¿tá seguro? ¿Estás seguro? Hay unos colores feos por ahí todavía que andan rodando. Atención, Johnny, eso es YouTube solamente. No estamos hablando de fiesta, ni party, ni sí. firma, porque a ellos también lo firman. No, y, y ahí adelanto, ahí sí existen adelanto. Eh, por eso que a ellos lo firman. Por ejemplo, hay firma encuestadora. ¿Cuándo fue que le dieron a, a Moza la Para? JC, eh. eh, sí, esa gente. No fue una. una Yo una, y no di una puta Amenazi, estoy buscando aquí a ver cómo que se escribe. Amenazi. Ah, el nene. Señores. Eso es para que tú vayas sabiendo. Estamos viendo la distancia de esta gente. Johnny Ventura. Con esta gente. Eh, mira. mira, le podemos dar tu número Johnny. Privado. Mm, para que tú seas su no, asesor no, digital. Hay, tengo entendido que, que mi amigo Santiago Matías le dijo que se quiere sentar con él. Ay, Santi. No puedo enseñarte el número. <risa> ¡Ay, santísimo! Atención, Johnny, vas aquí a Macorís que te vamos a dar el cátedra. De nene trabajo. no tiene ni 10 años de carrera. No. ¿Cuánto tiene nene de carrera? No, no uh -huh. tiene tanto. Muchacho nació ahora. Pues yo creo que ahora fue que le di en cédula. Mire, señor. Muchacho no está casado. Nene ya. tiene 2.663 millones de suscriptores. Nene se echa en el bolsillo un aproximado, según Socia Blade. 105 mil dólares ¡Ay! Mírenlo ahí, miren No estoy inventando estos números Le buscamos a Johnny Eso debe andar Mírenlo ahí, miren Por los 6 millones de pesos Vamos a ver si la matemática mía está buena sí, ahí. Mírenlo ahí Nene se busca un aproximado de 105 mil dólares Multiplíquelo por 58 ahora Vamos a ver si Eso tiene que andar Estamos por hablando de los... 105 mil dólares Tiene que andar por los Vamos a caer ahí por 105. Vamos a buscar 105 mil dólares por 58. ¿Tiene que andar, 6 ¿verdad? millones de pesos ¿Eh? en mensual. No, no, no. Para que vayan entendiendo cuál porque los urbanos se buscan la moña. Atención. Eh, ¿Cómo se llama? En, en la carrera de la universidad. De vamos con el, el Nene. Vea. Fuimos con el Nene, Chimbala, Mayor. ¿Quién más? ¿Por vamos el lápiz. El lápiz. lápiz el lápiz. lápiz. lápiz. lápiz. lápiz. O, a poner a moza podemos poner también es que, la, la lápiz. vamos con lapi. Porque oye, como aquí se, se nota de que no somos la eh. ves dice que lo estamos excluyendo. Los mozaristas entienden. Dicen, no, eso fue para que no lo, no lo acaben ahorita, Génesis. Ah, vamos con el lápiz, el lápiz. Hey, aparte de todos los datos que están dando, nadie Mira, me acá. felicita a mí por la matemática que tengo en la No, no, no. Hey, o, hey, el hey. el es la, la pegó, la, la pegó, la pegó. El Consciente se busca mensual en su canal de YouTube. Primero diga cuántos suscriptores tiene. Usted el, dijo consciente, el Consciente tiene 1.13 millones. El Consciente está bien. Está bien, el consciente está, está bien, está bien. Para hacer una música que no es comercial. Oye, él tiene cinco veces lo que tiene el Torito. Cinco, y, y, y el, el Torito está bien. Y el Torito está bien, <risa> pero el lápiz tiene cinco veces lo que tiene el Torito. El lápiz se busca mensual, 5,800 dólares mensuales. Ay, Dios mío. Estamos hablando de una cantidad, 5,800 dólares eso son como, 58. Eso son como 3 millones de pesos. El lápiz se busca, si el lápiz se quiere, se acueste en su casa, recostado... Y le llega a el 300 mil. Solo pesos. por YouTube. Solo por YouTube. Que Spotify no estoy mencionando. ¿Eh? 300 mil. Ahora vamos a mencionar porque yo sé que esa puya que dijo Johnny de que la gente consigue el Lamborghini muy rápido. Eso ¿no? fue para el alfa. Eso fue para el alfa. Eso fue para el alfa. Y todo el mundo sabe que el alfa, el, ese sí está organizado. No, ese siete. Sí eh, ese fue el que le dio la carrera administrativa a los artistas urbanos para que se metieran en el negocio digital. Miren. Primero, todo lo que hemos mencionado están entre un millón. Póngame el alfa ahí. Y dos millones. Y dos millones. Y dos millones. El alfa tiene. De suscriptores. De suscriptores. Cinco sí. millones de suscriptores. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el alfa. Atención y libertura. ¿Cuánto gana el nene mensual? 105, dijimos. 105 aproximadamente. El alfa. A, y vámonos a, a la pausa después de eso. Johnny, a, a un. El alfa. A, a un feature. Se mete en el bolsillo. Aquí está. Atención, flaco. Voy haciéndole close-up para cuando yo lo diga. El alfa se mete en el bolsillo. 253 mil dólares la de YouTube. Ay. Johnny, no di, no ponga más huevos, por favor. Con un mes de eso se compra eso. Vamos a una pausa. 200. Po ¿Cuántos son 200? Espéjate, espéjate. Pues vamos a calculárselo. Espéjate. Vamos a calculárselo. ¿Vamos oh. a 250 mil dólares, vea. Eso tiene que andar por los 15 millones de Por pesos. 58. El alfa, según YouTube. Escúcheme. Según YouTube y según Social Play, el alfa mensual se busca 14 millones de pesos. ¡Ella! Da en YouTube. Está ahí, eh, con la ¿Eh? matemática, eh. Jorge, que se entienda. Solo YouTube. ¡Solo YouTube! Vamos a una pausa.